Hola, muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y es que hoy hace un día espectacular aquí y bueno, no se pudo salir a la calle pero al menos aprovechando que tengo un balconcito y tengo un poquillo espacio voy a practicar lo que es el pino. Eh, la verdad es que me gustaría volver a coger el pino yo creo que en estos días eh, que tenemos poco espacio para practicar otro tipo de deportes, el pino puede servirte para dispersar un poco lo que es la mente. Os voy a enseñar aquí un poco mis progresiones y a ver qué tal sale, a ver si conseguimos hacer el pino y no nos caemos por el balcón. Lo que sí me gustaría enseñaros las la vista que tengo ahora mismo, porque bueno aquí tengo a las abejas trabajando, polinizando, que se dice. Y luego ahí al fondo, estos días se ha estado nevando ha hecho un muy mal tiempo, pero hoy ha salido el sol y no hay ni una sola nube, entonces bueno, la montaña ha quedado preciosa, le da todo, todo el sol y se ve muy blanca. Voy a empezar haciendo el pino con la cabeza para así coger más equilibrio y luego ya lo haremos con los brazos extendidos. Importante que estos ejercicios los hagas descansado, ¿vale? Porque si lo haces ya con una fatiga muscular o sin mucha fuerza, al final te van a fallar los brazos y qué va a pasar? Pues que te vas a ir de cabeza te vas a ir con el cuello por delante. Entonces eso no lo queremos. Si te notas con fuerzas para hacerlo, hazlo. Hazlo cuando estés descansado, cuando te veas con una fuerza. Física lo suficiente como para poder soportar pues, el, tu propio cuerpo, no es como una flexión o una dominada, vale no es la misma carga, pero sí que es verdad que tienes que soportar un poco tu peso, porque si no pues te van a vencer los brazos y te vas a caer. Importante cuando vayas a hacer el pino, ¿vale? Eh, te posicionas contra una pared o incluso tu amigo te puede sujetar las piernas. Eh, yo recomiendo mejor que lo hagas contra una pared, ya que tu amigo puede ser que no te coja las piernas y te termines yendo hacia adelante. O, y por, por el miedo, pues incluso te puedas hacer daño en la espalda. Entonces, bueno, yo te recomiendo mejor una, una pared, ¿vale? Eh, luego... Eh, el salto que tienes que hacer inicial es con una pierna hacia adelante, ¿vale? Y luego pones las, las manos, eh, digamos, más o menos donde, donde está esa pierna. Entonces, de esta, de esta manera, eh, no te tiras como de cabeza hacia tus manos. Sería como lo que nos han explicado de la voltereta lateral, ¿vale? Tú cuando haces una voltereta lateral no lo haces con los pies juntos, los haces con una pierna adelantada, ¿vale? Solo que en vez de poner eh, pues una mano, pues pones las dos y la haces de, de frente, no la haces de lado. Eh, luego, eh, importante también cuando ya te vayas a ir hacia, hacia atrás, no pongas los, los dos pies a la vez, porque eso es el peso de todo tu cuerpo. Entonces caes y todo tu cuerpo, todo, todas las dos piernas pues caen de golpe y entonces el golpe va a ser mayor en cambio si dejas una pierna arriba y la otra la dejas caer eh, el impacto va a ser más suave no sé si lo habéis visto ahí que al intentar caer con los dos pies el impacto ha sido más fuerte porque cojo más velocidad pero al fin y al cabo son las dos piernas las que caen en cambio si tengo una arriba y bajo la otra eh, el peso eh, que va a caer sobre ese pie es, es menor luego también importante a tener en cuenta es que los brazos tienen que ir estirados, ¿vale? Eh, tienes que ir estirados y tienes que bloquearlos eh, No estás haciendo fuerza aquí con los hombros Están arriba, ¿vale? Y tu espalda también recta Todo esto es para evitar que, que bueno, pues tu espalda sufra, tus hombros sufran Y también eh, tus codos y tienes que hacer la menos fuerza posible Es verdad que cuanto más técnicas tengas, eh, menos esfuerzo te costará hacer el pino, en cambio si no tienes ninguna técnica y lo que haces es intentarlo, hacer a lo bruto, pues al final vas a tener que hacer mucho esfuerzo y también te vas a terminar haciendo daño. También decir que los consejos que estoy dando eh, realmente no son consejos profesionales, simplemente es desde mi punto de vista, ¿vale? Y como yo lo estoy practicando y como lo veo, eh, si realmente queréis aprender el pino, quizá un gimnasio especializado y seguro que os explicará una técnica mucho mejor que la que os estoy diciendo. Pero bueno, aquí ahora mismo pues lo que estoy intentando es retomar el pino. También es importante que descanséis después de cada intento, porque si hacéis uno detrás de otro al final os va a dar fatiga muscular y os vais a terminar cayendo. También es importante que cuando vayáis a apoyar los pies en, en la pared, los intentéis con un poquillo de fuerza de, de hombros y también equilibrando vuestro cuerpo con, con lo que es, pues bueno, haciendo lo que es la pluma, eh, de esta manera, eh, lo que vais a conseguir es equilibrio. Entonces si bueno, alejáis un poquillo los pies y hacéis un poquito más de fuerza, pues de, de esta manera vas a terminar cogiendo el equilibrio. casi casi Ay, casi. Uf, mierda. casi casi me mato <ríe> o casi sale o casi me mato ahora también lo que os recomiendo si vais a practicar ya el pino en definitiva pues os pongáis cerca de la pared así si, tenéis, si os estáis yendo hacia atrás en vez de caeros de espalda lo que hacéis es ir hacia la pared y no os caéis a mí casi me sale pero me he ido hacia atrás en vez de mantener la posición y hacer fuerza con los hombros pues he ido andando, así que bueno, yo os recomiendo que intentéis aguantar y si os vais para atrás no importa, tenéis la pared cerca, es gracioso pero no me había dado cuenta de, de este detalle, os lo muestro. No me había dado cuenta de eso, pero es que tiene razón, ¿no? Si a la primera no sale, pues lo intentas otra vez hasta, hasta que salga, como, está, como estamos haciendo ahora. Lo importante es no rendirse que al final terminará saliendo. Puede que no hoy, pero seguro que algún día saldrá. Si lo sigues intentando, si no lo sigues intentando, desde luego no va a salir. Vale, más o menos me estoy dando cuenta que, a ver, pongo un brazo un poquillo más adelante eh, luego también cuando me voy un poco hacia adelante lo que hago es regular con los brazos entonces los pues pongo más adelante y entonces me desequilibrio y vuelvo a caer al suelo entonces bueno, hay que mantenerse un poquito más y aguantar pero bueno, más o menos está, yo creo que en unos días me terminará saliendo pero <ríe> todo esto es practicar Pues nada, me despido de todos de vosotros Espero que estéis pasando una buena Cuarentena dentro de lo que cabe Y nos vemos en el próximo vídeo Venga, hasta luego